Ya, aquí estamos nuevamente en otro programa grabado del Juego del Recuerdo Nada de edición, nada de Side-State, nada de nada bueno. sí. ¿De qué vamos a hablar hoy día? ¿Vamos a hablar del juego o de qué vamos a hablar? qué, qué juego vamos a terminar? Este, La Leyenda de Zelda, bueno, el Forest World Adventure Un jueguito llamado menos avanzado, bueno, del año 2004 que muchos pollos de los 90 lo jugaron, po, bueno, y que es bastante bueno Yo igual me considero esos pollos de los 90 que puta, igual éramos fanáticos de Zelda Y, y claro, po, este juego me llamó harto la atención La cajita era bonita y todo el tema Bueno Qué novedades traía este juego que no muchos cacharon en ese tiempo Que bueno, este juego venía de regalo, venía este cable po, bueno. Voy a mostrar un cable que traía de regalo Que era este Que este famoso cablecito ¿cachai? Se convertía en un joystick, ¿ven? al conectarlo al GameCube, y tenías que conectarlo a esta cuestión, que era un Game Boy Advance. Entonces tú conectáis esta cuestión al Game Boy Advance, ahí no sé si pueden cachar, y se convertía como en un joystick. Ahí está la cuestión, ¿cachai? Se convierte en un joystick con ese cable. Entonces ese cable venía de regalo en esta super caja del, del Forest World. Entonces ahí lo conectáis al GameCube en ese tiempo y Claro, ¿qué pasa? Que cuando te metías en una caverna y como podéis jugarlo a cuatro players, el otro jugador no te veía, sino que tú seguíais jugando en el Game Boy, ¿cachai? Entonces podíais ver lo que estaba pasando en el, en el Advance y el otro jugador o los demás, otros tres jugadores que estaban jugando contigo, eh, sabían que estáis metido dentro de una caverna. Era como la gracia del juego. Además que el mapa se ampliaba cuando jug jugaban todos en cooperativo, ¿cachai? Entonces cada uno tenía como su propia aventura dentro de, la, de las cavernas. Habían dos modos de juegos que podéis jugarlo, como por ejemplo en aventura y otro en batalla. ¿Ya? ¿Qué más les puedo contar? Bueno, es, en sí el juego era caro jugarlo, weón, bueno, de 4 players, porque tenéis que tener 4 Advance, weón, bueno, y más encima los 4 cables. Aquí vamos a más menos, por ejemplo, te estamos mostrando cómo era la, el Irulean Adventure. estoy que ahí lo jugáis de 4 players? cachai Tenéis que tener todo desde el player 1 al player 4 en Game Boy Advance, weón. Pues, bueno. Igual. Un cacho estar comprando tanto aparato de Advance, web para poder jugar, buen. Era un poco caro ¿Cachai? Pero para los que tenían la suerte de tener todos esos aparatajes de Nintendo, weón, puta, que lo debían haber disfrutado Y además juntar a los amigos Para jugar este juego era súper entretenido ¿Ven? Y el otro modo de juego era el Shadow Battle Que era como, por ejemplo, que todos peleaban, se sacaban la cresta entre ellos mismos Y que, claro, unos se podían esconder, otros no, ¿Cachai? Y... Y pelear entre ellos Ahí todavía están mostrando cómo era el, el tema De la aventura, el Iru, Irulian Adventure ¿cachai? Ahí estáis jugando por ejemplo solo ¿cachai? Cuando jugáis solo manejáis a todos los personajes en línea ¿cachai? Entonces... ¿Cuál es la ventaja que vamos a poder tener hoy día? Que vamos a poder jugar el Forest War Adventure Con un joystick de, de Gamecube, así normal ¿Cachai? No vamos a jugar con esta cuestión del Advance porque puta, no, necesitaríamos otra cámara para que ustedes miraran cómo, cómo se ve el Advance y todo el tema Cuando jugáis solo se te abre una ventanita ahí en pantalla que haya poder, eh, vaya, vamos a poder ver qué es lo que estaría pasando si tuviéramos conectado a un Game Boy Advance ¿ya? Entonces démosle, estamos aquí en el juego recuerdo vamos a terminar el Forest War Adventure para ustedes Vamos a darle bueno, como pueden darse cuenta, ahí ya tenemos el Irulean Adventure y tenemos Chat ¿Ya? Lo que vamos a hacer, vamos a darle Irulean Adventure Entonces aquí, ¿qué te decía? ¿Cachai? Que podéis jugar... Eh, si jugáis solo, podéis ocupar el control del Gamecube Y si... Y el, el Player 2 al 4 solamente pueden jugar con un Advance ¿m? Entonces, como estamos solo, vamos a darle con Gamecube Con joystick de Gamecube y Ahí, yo llegué hasta el nivel 7 en la... El, el 2009, güey bueno. Pero vamos a darle ahora. Ya vamos a crear una, un nuevo quest log. Vamos a ocupar el 3. Ya, y. Vamos a partir, pues. Star. Ya, Irena Adventure, single player. Estamos. Bueno, y aquí te cuenta más o menos la historia del juego, de lo que trataba y todo el, todo el tema. Po. Ahí para que lo, lo vayan viendo ustedes más o menos. Bueno, más, más o menos de qué trataba, no, no vamos a leer esa cuestión en inglés, bueno, porque el juego lamentablemente lo... llegaba a Chile en inglés, porque no llegaba en español. No voy a estar traduciendo eso. Bueno, lo único que sé es que eh, durante un tiempo aquí en el reino de, de Irule, como que se tornó el cielo oscuro y todo ese tipo de cuestiones, y empezaron a pasar como acontecimientos eh, malos con el tema del clima. Entonces la princesa Zelda, como que... Eh, fue a buscar a Link para que vaya a proteger a las cuatro doncellas que están como en un templo, el templo de Bati que, que se llamaba, entonces para ver qué pasa ahí porque supuestamente eh, cuando, el, cómo se llama cuando el clima y empezar a quedarla como la cagase algo iba a pasar en ese templo entonces fue a buscar a Link para decirle que, que vaya al templo, van a ver a cuidar a las doncellas que van a abrir un, un portal en este momento para, para protegerlas más o menos eso era la historia entonces. Bueno, ahí empiezan los sucesos extraños, ¿cachai? Del tema de, lo, de los truenos y relámpagos que el, el, el cielo se torna oscuro. ¿Ya? La típica intro de. de la leyenda de celda. Bueno, ¿qué nos dice un poco más o menos la historia? De qué.. De qué trataba, un videojuego para la consola GameCube, de Nintendo, salió a la venta el 18 de marzo del 2004 en Japón y el 7 de junio del mismo año en Estados Unidos. ¿Ya? Mientras que en Europa empezó a venderse a partir del 7 de enero del 2005. Bueno, dice el juego permite utilizar consola portátil Game Boy Advance como control de juego. ya, Son como detalles que encontré en la Wikipedia. Bueno, aquí estamos entonces. Estamos a la, a la afuera del castillo de Irule. Oh, Link. Eh, no sé, gracias por venir. ¿verdad? Las seis doncellas están esperando en el, en el templo del castillo, no sé cómo. El cielo se ha puesto oscuro. Ya Y, y puede que, haya, que esté pasando algo malo con el templo de Bati. ¿Ya? Entonces aquí te dice que tenéis que seguir a la princesa de celda. Apurémonos. entretenido este jueguito, bonito en gráfico así. entonces llego llegó las seis doncellas guardan en el portal de las cuatro, del santuario de las cuatro espadas estamos seguros de que Bati está detrás de todo esto eh, van a abrir el portal de las cuatro espadas bueno, espérate un poco aquí entonces no, yo creo que lo van a abrir para ver qué está pasando de, a ver si, hay, si se puede proteger o algo así, pues bueno. Ahí las doncellas junto con la princesa Zelda abren el portal. Está súper bien combinada la gráfica 8 bits con puta, lo, los que traía la GameCube. Se ve, ve bonita la gráfica. Bueno. Ya, y como que están abriendo el portal. Ven conmigo, Link. Ya, y ahí sale como la. Un Link malvado negro. ¿Quién eres? Eres tu Link. Y ahí queda como plop. Dos Link. Ya, entonces el Link, como, el Link negro como que la.. ...la mete en unos cristales, weón. A todas las minas, incluyendo a la princesa Zelda, weón. Ya, y ahí se las lleva. Y ahí lleva Link a pelear, po, weón. Esa es como la pequeña él Todavía queda más intro, a ver vemos qué pasa. Ahí está la, la espada, la, la Forest War. Bueno, se supone que el santuario de la Forest War, cuando uno toma la espada, divide al héroe en cuatro. en cuatro. En cuatro personajes iguales, ¿cachai? Cualquiera que la toque se, haga, se va a dividir en cuatro. ¿Cachai? Entonces, la única manera de vencer a este weón es que yo tome la espada y me divida en cuatro. Ya, la espada está como protegiendo todo del, del malvado Bati, ¿cachai? Si tú tomas la espada, no sé, algo va a pasar. ¿La queréis tomar? Sí, ya, la quiero tomar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú tomáis la espada, te dividí en cuatro. Bueno y lo peor de todo es que cuando sacáis la espada se libera el.. el weón del.. Del brujo vático. Bueno. bueno, y lanzan a Link muy lejos. Como a todos los links. ese es el famoso vático. y la risa y todo. Está bueno el jueguito, entonces vamos a tener que ir a eliminar a Bati y salvar a las princesas. Link ha aceptado el destino del héroe. La princesa Zelda y las seis doncellas han sido tomadas por las fuerza oscuras. Eh, la magia de Bati, no sé. Está como con las cuatro esputas, no alcanza a leer. Para devolver la espada. Tenéis que tener fuerza y buscar mucho poder en las gemas La fuerza falta y rescatar a la señorita y la princesa Zelda Bueno, como que tenemos que tener poder con las gemas que vamos a ir agarrando Bueno, entonces este sería como el lago Ilia, ¿ya? El primer nivel ¿Ya? Entonces vamos a partir allá arriba nosotros con nuestros cuatro Link Ya despierta Link, Padre está durmiendo, man. siempre está durmiendo Ya llevo un pajarraco, ya despierta, yo soy que que Eh poder de los cuatro altos, eh, Buscar a Bati para. no sé qué onda, busca las, los seis templos de la señorita la princesa Zelda y tenéis que destruir a Batik, ¿cachai? Eh, bueno, tenéis que destruir al chavo link La espada está como rota y tú te puedes. Tú, tú tenés que restaurar el poder con. Mmm, fuiéndolas con gemas de poder. Bullir, no sé. Jo, jo, jo. primero ya, bla bla bla y ya, ya. Bueno. Ya ahí estamos en el lago Ilia. Ya aquí tengo a mi, a mi link. Lo que me decía el búho, más o menos, es que si yo aprieto a por ejemplo, ahí tengo mi espada, y mi espada está como gris, ¿cachai? Entonces, cuando yo tenga los 2000, los 2000 puntos de gema, la de espada se va como encender y voy a poder pasar en el nivel o matar al último jefe, ¿ya? El estatus ahí me muestra eh, 3, 6, 7, las 7 doncellas que supuestamente tengo que rescatar, que están metidas en unos cristales, ¿ya? Y aquí salir del juego, elegir el área, si es que vamos, la primera y continuar entonces eso tenemos que hacer, pues ya, ya cacharon bueno, que más, con este botón de acá arriba, el left, yo la voy ordenando los links como la formación y bueno, es lo típico bueno, ahí nos dice que tenemos que, que buscar gemas para aumentar el, el poder de la espada vamos a ir avanzando entonces, a ver si nos vamos a encontrar en el camino si mantenemos apretado más fácil romper la cepa. Ya, vamos a ver avanzando entonces. T -t -t -t -t -t. Por el camino feliz. Aquí nos encontramos con una casita. Vamos a romper esto. En esta casa, como que hay un viejo, creo. Este viejo. Que nos habla sobre cómo, cómo cómo van a ser las formaciones y todo ese tipo de cuestiones, ¿cachai? Ya, entonces salimos al patio y aquí nos van, a, nos van a enseñar cómo son las formaciones Ya, estáis listos, ya tenéis que hacer la misma formación y bla bla bla Yo voy a decir el nombre de la formación y tú con el botón L y voy a ir cambiando Ya De mole formación de caja de caja ya ahí vamos a hacer cortina ahí y de cruz ya listo lo logré pasé a la prueba de ahí el viejo como que me regala una, una gema de hay algo que quiero saber ¿Cuánto me da la roja? si la tomo con el rojo, a ver, 13, ya 33 Parece que si tomo las gemas de acuerdo al mono, el color me da dar más Ya, vámonos nomás A ver, ver esto es para este es pa pegar, es que no quiero, no, quiero ro no quiero romper esa weá A ver, ¿se puede leer? Ah, ahí está El puente está caído ya te tenés que presionar la B y ya vamos a empujar esta piedra. Entonces, vamos. Ahí estamos haciendo fuerza entre este todo. Ya, y esto: dos gemitas. Vamos. Oh, ahí hay otra gema más. A ver. Se si la tiro para allá. A ver. Oh, ¿cómo agarrar esa gema? Bueno, bueno, después lo vemos Ya, bueno, esta es la pantalla del Game Boy Advance, no la había contado delante Así se vería cuando tú estáis jugando en el Game Boy Advance ¿Cachai? Se ve como que pasa del juego a la, a la pantalla del Advance que le había mostrado delante Vamos por acá a ver qué onda El Boomerang Ya Ya con este podemos poner a los enemigos y toda la cuestión, entonces a ver. Ahí lo tiramos Si lo mantenemos apretado, se, se mantiene ahí Si lo soltamos, se devuelve, vamos Entonces obviamente que con el boomerang Vamos a poder agarrar Este cristal que anda ahí ver? Ahí está Buena Nada Bueno. A ver, ahí ya, mocha, weón. Bueno. Nos vamos a poner en formación de pelea. Vamos para acá. Lo bacán es que la pantalla como que se aleja, weón. Bueno. Nada para romper. Nada, no, ahí, ahí está la llave. Vamos a ver con el boomerang. ¿Con cuál se le el boomerang? Con ese, a ver. Ahí tenemos la llave. Y ahí este weón que está acá. Lo troleando, pues weón. Vamos. A ver qué hay acá adentro. Ya esta abuelita que no sé qué onda. O oh, gracias por venir. La puerta está como cerrada. Algo extraño está pasando desde los días de que... no sé qué onda Vamos a cachar que hay acá, ¿no? Ah, me voy como una vuelta de carnero Nada, ¿y este weón que nos dice? Ya, pa' eh, Yo he partido trabajando y no sé qué onda con los optorox Que están afuera eh, son muy fuertes y no sé qué onda Bueno, vamos a levantar esa piedra, es como lo más... Ah. Y ahí agarramos como la... ...el bastón de fuego Y lo cambiamos por el boomerang Está bien, ahora podemos quemar las cosas Sé que andan ahora dicho la vieja, pero es algo relacionado con el bastón entonces, vamos a estar ahí, vamos a quemar todo Buena El bastón como que quema todo el... Bueno, el, fueguito, el, o sea, el, el fuego como que quema todo a... Todas las... El pastizal que está ahí, el pastizal que hay ahí Chucha, me quemé, bueno Ya, ya Ya. Veamos cómo va el estado nuestra espada también pues bueno. Nada por acá Nada por acá A ver, aquí hay como un Buena Saquemos las piedras que estamos echando Ahí estamos Puta la wea. Estamos claro cómo se tenía que haber agarrado ese, pues a ver. Así. Ahora sí. Vale, quiero buscarlo y ya basta de bla bla. Todo sea por agarrar ese allá, weón. Bueno, sí. A ver, cachemos el estatus de nuestra espada. Después de agarrar ese. Buena, 100, sí, al toque A ver cómo está Si se dan cuenta, claro, la espada está como subiendo el level de, de iluminación Ya vamos a buscar el fuego porque a mí me gustó el fueguito, bueno. además que encuentro que es más bacán para quemar a los hueones, bueno. Ya vamos. Ese weón se trajo una piedra bueno. Ya, nos ponemos formación ah. Sigamos avanzando Entonces Ya aquí Se supone que estamos Como en Game Boy Advance Ambiente 2D Ya Salimos de acá Ya filo no vamos a recoger Esa ya no alcanzamos Chocha. Ese weón No nos vaya a llegar la onda expansiva del martillo Hay que revisar todas las weas que hay en la pantalla porque de repente hay tesoros, pues. O sea, me refiero a gemas y cosas así, pues. así que si la encontramos más bacan todavía Vos pues quémate uh. No se quemó el weón para acá. en bueno, el fuego, weón. Ya vamos a quitar esta weá. A ver. Con mono y todo, vamos. La gráfica es igual a la del. Del Zelda que era para super weón. Bueno, Excelente A no nos vamos a poder tomar a ver. Sí, sigamos con nuestra adventure Oh Un... un gomita, weón Ya Vamos a tirar al agua Y aquí supuestamente estamos debajo del puente Bueno, aquí encuentran a ese típico mono weón Tingle creo que se llama Sí, ese Y te habla, no sé de qué banda weón Lo único que sé que lo, lo podemos pillar Y si lo pillamos como que nos va a dar más gema, weón mm. Bueno la cuestión es que ese bicho no sé, weón, nunca lo he podido pillar weón, es raro ese weón A ver qué dice acá eh, Formas de nadar y todo eso Si le podéis meter debajo el agua y cosas así Bueno ya se va escapando el mono, ay esperen Es el pájaro y aquí nos metimos debajo el agua ya pues bueno, a ver con este nado, ahí está, con eso me meto abajo el agua Vamos a agarrarle esa esquema que está ahí Ahí tenemos 5 Aquí hay más quema Aquí vamos a tener que subir por acá Qué puta la agua. Vamos Eh, mmm, ahí Ya, no Hay un mono ahí, pero el mono ese como que te habla de cómo poder tomar Cómo poder tomar la Como poder ocupar el cañón en realidad espérense, espérense que aquí hay un boomerang Ya vamos, que se puede, vamos, que se puede. Lo agarramos. Bueno, será, pues, vamos, vamos avanzando. Vamos a hallar el boomerang. Un Sora, weón. Ya, ¿qué onda? Bueno, este mono como que te dice que tenéis que tenéis que con el X ir cambiando los monos. Ahí, por ejemplo, dejamos uno ahí. Después. A ver, espérense. Ahí, ahí. Ahí. Y con el X podemos como seleccionarlo individualmente los monos. Ahora podemos pasar por acá, supuestamente, ¿no? Por acá, ¿eh? Ya. ¿El otro lado qué hay, eh? Ah, no, no hay nada. Bueno. Aquí encontramos más diamantes. Y, y un contenedor de corazón, bueno. Así que avanzamos en el... En la energía, man. Ya. Vamos. Salimos Hasta ahora se podrá matar, weón Chucha. Ahí puedo disparar, weón Dispara, weón No disparan diagonal, weón A ver, ahí se sí. Ahí le pegue. A ver, ¿lo puedo matar o no? No. No, no, se puede pelear ahí. Vámonos. No. Uh, una cascada, weón. Ah, tirémonos. Bueno. Más diamante, weón. Qué más, y acá no hay nada más, nada. No. Tendremos que meternos acá nomás. Ya, nada rápidamente, para que no nos vayamos ahí, estamos en el advance. Vamos. Ya, vamos a tener que empujar esta weá. Ya. Vamos a poner en posición acá. ¡Wah! ¡Seguro que soy weá! De nuevo. ¿Descansamos? No, así nomás uh, bueno vamos Vámonos carmo ya ¿Y aquí arriba qué hay? Ah, la salida, espérate Acá debería haber algo A ver, vamos a ver gemas el bracelete de poder el daño eh, se te reduce cuando te atacan parece los típicos ítems de la leyenda es el da 1, ¿cachai? del 2 do... en el 2 y el bracelete de poder no me acuerdo bueno, bueno si sí... también pueden ver el el gameplay de. De la leyenda de soldados que está ahí en el juego el recuerdo. Ya metámonos acá. Ya, y acá abajo que hay, ya, un cofre. Más que más. Ups. A ver, ¿le podemos pegar el pescado? Ah, no. Y acá abajo que hay? Ah, el mismo Uber ya lo tenemos. Pelearla no, no. Buena A ver Ahí Buena Siento Bien. ¿Cómo irá nuestra espada? Ya nos faltará poco 1928 tenemos, allá abajo sale Tenemos 1928, entonces ahí está la espada... Ya está casi lista, po, ya está casi iluminada Nos restan 72 parece para poder completarla Vamos Vengan para acá, po, a ver uh. Vamos, ah, saliendo ah, Sale, bueno Uh Murió la wea Buenísima Bueno, ya ahí la espada la tenemos a full Buena Entonces decía que la espada parece que Que ahora dispara la weá, ¿no? Sí Bueno Ya el búho acá, la la la, la. Tenéis que destruir las barreras, weón Para poder pasar al otro nivel Y ahí la pasamos. Po. Ahí la pasamos. ahorita te decía que te regalan como un fairy, que es como nada. Entonces, esas son como las vías que hay teniendo en el juego. Listo, pasamos el primer level, po, que es lo mejor. Ahí se rompe, weón Entonces, si queremos salvar, ya. Salvamos. Salvado completado. ¿Continúa a jugar? Sí. Y ahí nos podemos volver a jugar acá. Ya vamos por el, las cavernas sin retorno. Bueno, y aquí ya tenemos la típica musiquita de la leyenda de Zelda, pues Vamos. vamos. Cavernas sin regreso. Sin retorno, la misma weón. Y aquí tenemos la linterna, la típica que de celda que podemos, podemos tirar fuego, podemos prender esta wea. Acuérdate que tenemos que buscar todas las cosas que tienen que haber para poder. O sea, tenemos que romper todo, pues. Acuérdense que. De nuevo tenemos que volver a llenar la espada. Vamos, vamos a pasar por acá. Ahí está el link de mierda ese. Chueche. Eso hay que comérselo al tiro, si no van... Si no desaparecen No, no pasa nada... Ah, oh, bueno! Ya, bueno, sigamos avanzando entonces... Te me pica un ojo, Déjame, <risa> Nada por acá... Nada Como este... No ratón Ya, ah, tenemos 100 gemas más Y otra pequeña Aquí todo suma eh, Ahí Puta, me tenía que quemar, weón Ay, ah, cuando te pegan te, se te caen las gemas, weón Ahí las recuperé Bueno, estos son típicos, típicos juegos lúdicos que tiene la leyenda de Zelda, por si weón Compadre, que ya lo hemos jugado antes, y ya cacha lo que es. Ya tenemos la llave. Hay que meterlo en el keyhole. Ahí está el keyhole. No hay nada acá. Nada, no, vamos. Ya entremos acá. Bueno, otra lámpara, la misma wea. A empujar. un ratón en brillo. A ver acá. Cofre. Estamos bajo energía. Mira, me escucharon. No, ese es para el otro lado. Debe ser para salir. este lado ahí está la llave mirámosle ya, en esta parte tenemos que ocupar de acuerdo al color al parece que acá arriba también es como a ver quiero ocupar a todos. Aquí hay un... Bueno Vamos a ocupar al rojo Ya, y aquí debería estar el... Necesitamos al verde acá Ya, abrimos con el verde, bien Ahora el rosado Acá está, vamos Rosado. Rosado. El verde acá. Ya, para acá, para arriba no hay nada. Nada. Allá arriba hay como un... Y otro cofre. A ver. Buena. No vamos tan mal, no vamos tan mal. Ya, aquí necesitamos... Necesitamos el rojo. Ya, ahora el azul. Ahora el morado. Y el verde. Ya, vamos a prender acá. Se abre y avanzamos. Aquí. Aquí hay unas trampas. Bueno. Trampa. trampas... Eh, bueno, salimos por acá. Nos vamos a tener que caer en todas, toda maneras. ¿vale? Ya... Ahí volvimos a la superficie. De aquí en esta? Que están acá, creo que hay un. Eso mismo, un cofre. Puta la hueá. Bueno, un contenedor de corazón. A ver, rompamos. Pero antes vamos a empujar acá. Para escapar rapidito. Vamos a romper aquí. Hay un corazón. Vámonos. Cueva! Bueno. Y en el de acá arriba deberían haber. ¿Qué, más, pues? ¿Qué es lo que necesitamos? Acá hay otra trampa O sea, igual había que caerse en todas toda maneras ¿no? Chucha y Ahora le damos cueva rápidamente Y salimos y Ahora tenemos que enfrentarnos a estas cuevas que están acá Porque pues, son como esas plantas. Posición de pelea acá muere bueno vamos a prender la luz acá y vamos a ir a investigar para este lado chucha puta la wea nada. Bueno, eso es un continuo. Ya vamos nomás aquí, weón. Bueno. Ya. Que romperlo todo nomás. Got. Ya, ahí estamos llenando nuestra super espada. Mira, ahí sale el cofre. Y la llave. Este cofre es de regalo, ya rompamos todo nomás. así, Si nos pegan, nos pegan. La llave. Ya, pues. Vamos vamos a dejar esto por acá Ya Llave Vamos a dejar de estos monos y vamos a ver qué hay acá Bueno, un contenedor de corazón, weón, bueno, valió la pena venir para acá Vámonos Y ahora nos vamos a ir acá arriba Bajar la llave por acá de esta llamita Ya, va a cruzar para allá eh, Tenemos que hacer esto Ya tenemos el brazalete de poder Que nos hace más fuerte Abrimos el puente Y tenemos ya los boomerang Les voy a mostrar algo que... Chucha. Les voy a mostrar algo que se puede hacer con los boomerang o sea, con el, el boomerang, el arco Por ejemplo, mira Me pongo ahí ¿Cachai? Si disparáis con el... Con la fecha y hay una de este de fuego, podéis... Como encender la llama Ya, a ver Ya Ya ...que vamos a tener que hacer algo para matar a todos estos hueones Vamos a cargar el boomerang Maderan, se va Allá al, al frente hay como un... ...hay un switch que hay que activarlo Perfecto Listo, llegamos a los 2.000 para eso, ¿no? Ah, chucha, no uh. Ya, ¿cómo agarramos eso? Ahí <ríe> Y ahora este otro Listo Llegamos a los 2.000 y ya tenemos la espada imbuida al máximo Nada por acá ya, Y aquí vamos a tener que Ya, este mono weón Como que te te, te meten como en diferentes cavernas Así Bueno tenéis que saberte el, el recorrido ¿Cachai? Si te equivocáis, va a sonar Va a sonar como, como un sonido que no hay que grabar ¿Qué pasa si se este? Ah, bueno, así se ve cuando están, estáis jugando con otros jugadores Los otros jugadores saben que estáis ahí pero no, no ven nada Ya, entonces Ya, ese sonido quiere decir que por acá no es Ya, entonces Nos vamos a devolver Y el recorrido es Derecha Derecha, izquierda, derecha Derecha De aquí salimos, ¿o no? De ahí logramos salir y como un fantasma weón So you into this cave for return? To... Ya. Yeah. Si tú quieres salir con vida, tú tienes que empujar con el botón R y toda la cuestión. Ya, yeah, ya, yeah, caché lo que okay. es. Acá hay como. esta está Que le vamos a empujar hacia, afu... hacia afuera para que. Supongo que se abrirá la puerta. Bueno. Y si empujamos el otro, deberíamos equivocarnos, ¿po, no. ¿Deberían salir monos? ¿O no? Ah, es lo mismo Ah, un cofre Buena, buena, buena, buena ¿Valió la pena? El boss Ya Destruye el chaduling Ya démosle, pues. Ya, Agarramos la bomba Ven pa' acá, weón Oh, no Una bomba. Ven para acá, weón. de tirar la bomba. Puta, me explotó, weón. Maldito chado, Link Ah, gris mocha. A ver. Bueno, igual le explotó. Ya, weón, toma. Mm. Uh. tirar un. uno de estos. Oye, toma. No te escapís, weón. No te escapís, weón. Ya, Toma, weón. Ven para acá, maldito. Ah. Buena, se la comió. Vamos. Toma. A ver, peguémosle. ¿Se qué quemado? Ya está para la cagar, weón Ya, lo único que puede pegarle es el rojo. Vamos. Y aquí este viejito que estaba muerto acá, que es como un fantasma Uhhh, alguno, no sé, a veces estás cerrado que... No sé, bueno, tienes que destruir Y ver la túnica Ah, aquí nos habla de cómo, cómo había que matar al Link rojo bueno. Vamos Ah, bueno, aquí está la... el nivel que es para pasarlo pues. Bueno. Ahí están los cuatro portales. Que son para Force Fairy 5. Bueno, nos ganamos una. Una, ¿cómo se llama? Una. una un continuo. Ya, pues ahí estamos. Bien. Ya, seguimos. Acá en el castillo de Irule. Salvamos, salvamos. Tanto entretenido este jueguito, weón. Hay que admitirlo, weón. rápidamente. Aquí estaríamos ya en el castillo de Irule. Vamos a cachar que hay. ¡Qué paja, weón. Vamos. Link. Terrible fin, weón. En Irule Castle, no sé qué onda, weón. Escucha, rescata a la doncella, weón, y tú, weón Ya, filo, no sé Vamos no. ¿Qué dice acá? Nada, no, lo destruí No muérete Ya, tiene unos weones como Como unos guardias nada acá? Uh, esta wea a explotar se quemó todo, bueno de Ahí está la entrada Vamos a ir a cachar que hay al otro lado de todas maneras Hay que investigar siempre, weón ah, sí. Vamos a cachar todo el juego, weón bueno. Nada por acá, nada por acá Chucha, me la comí, weón bueno. Sale de acá No le puedo tirar devolver la bomba, weón Mira, ahí hay otra roca, wey. vamos a ir a abrirla vamos No una no, weá, ya, viremonos de acá Tendremos que entrar por aquí, weón A la mala, igual que en el de Super Nintendo Ya... Estilo Game Boy Advance Igual el juego weón bueno, es como fácil weón, no, no es como los antiguos los antiguos Zelda ya, ya tenemos 20 force Hand bueno ya cachamos cómo era el tema acá, tiramos un weón, el otro lo ponemos acá, puta tiramos un weón para acá ay ¿cómo era lo tiramos para allá. Marcamos ahí. ¿Qué onda, loco? Ah, ya con eso. Ya, vamos a poner uno aquí, apretando a este. Y este otro debería... Ahí está. Ya, pasamos por acá arriba. ¡Ay, que me costó, weón! Démole nomás, démole Ya, tenemos 50 force. Ya, vos, weón, me estáis weando con las bombas, weón, muere Ya, aquí, para tirarse ¡Una! Un continuo Chucha, me caí, weón bueno, con eso logramos abrir allá abajo, pues bueno. Ahora vamos a poder entrar por la entrada principal del castillo, vamos ¿Te entretenido el jueguito, weón. Bueno? Uh, mocha, weón, bueno. ya démosle Ya vos, buen, muere uh. La esquema me tiene chato mm. hoy estoy para la corneta weón uh. toma uh. toma ya cagó weón oh me tenía mal weón ya contenedor de energía diamante o gema bueno vamosle ya, y aquí viene esa wea. Ay, la música cambia, eh. Me recordó totalmente el Super NES, weón, esta wea. ahí salieron dos weones para matar. Ya ver, para acá, quité el High mono, weón. Mueren. Ya, ahí está. ahí se abrió, weón. ¡Vamos! No. Ya estamos ahí dentro del castillo, weón Nada, nada, nada Ya ven, para, bien para acá Uh Chucha, qué onda, weón Soy un pollo luchando, weón Voy a tener que cambiar la técnica No que ir por acá abajo, pú. partamos por la derecha pú. Ya... Esta buena típica ahí Necesito energía, pú. Ahora vamos por arriba Ahí está la buena que tenemos que encontrar la llave para entrar por ahí pú. de acá eh, ¿Qué tenemos no tenemos arma secundaria weón bueno. de aquí nada allá abajo deben, deben estar weón bueno. aquí tenemos un arco a ver buena ¿De qué me sirvió esa cuestión? Ah, para tirarme acá Ya, vamos ¿Aquí qué hay? Sin gema Ya Necesito más gema, weón Tengo 600 y tengo que llegar a las 2000 Esta jugada de bomba Vamos a bajar acá la típica, pues si obviamente que está rota ahí el. El. ¿Cómo se llama? La pared hay que entrar por ahí, pues. Po, ya nos tenemos acá. Ups. Ups. Ya. Ahí está la llave. Puta la weá. Toink <ríe> Ahí salimos. Ya, perfecto Cuando volvemos entonces, tenemos la llave ya para poder entrar al salón principal del castillo Pero lo que vamos a hacer antes, vamos a ir igual a ver qué hay al otro lado Espérense, que, que... Acá al lado también hay que buscar, Poguan, si... Sí. Hay que buscar gemas, pues. ¿Verdad? Se puede entrar ahí, weón. Ahí está la weón. Y acá. Nada. Ah. ¿Alguna gemita, alguna weón? Allá hay gemas, puedo ver. Cofres. Brazalete de poder. ¿Ven que había que venir para acá? Ya las gemas Uh, allá salió. cayó una gema azul, weón. Mm, 150. Vamos en la 895, nos queda poco, De acá arriba también hay quema. Ya. Buen buen lugar. Ahora aquí llevamos. ¿La guapa para quemar o, la, o el boomerang? Ya llevamos la guapa para quemar, weón. Bueno. No. tienen tinca más esa cuestión. Además que con eso podemos quemar el paste y todo. Ya, nos devolvemos entonces al salón principal para poder entrar... Acá no hay. ¿En puerta? No. Estos monos no se activan. No. Ya, vamos. Uh... hago? ¿Qué weón Ya, vamos. Uf. Ya, pues weón. Como unos simples monos, weón. ¿Qué me hace? ¡Ay, oh, los guanes me esquivan, weón! Sí, vale la pena traer esta weón para que se quemaran Chucha, la voy a ver... Puta la weá ¡muere! ¡No! ¡Buena! ¿Qué onda, weón? Chucha. Que este ese weón es. ah. Posición. No Está buena la mocha, weón Eso quémate oh. Lanza ahí. ah qué buena weón No había cachosa, weón miren Bueno, ya logramos las 2000, afortunadamente ¿Caché que cuando mantengo apretado el botón? Con el... con el, el Fire Rod, o esa cuestión Se convierte en Lanza Llama Buena Fire Rod, no me recuerdo el Star Bueno, ahí hay más gemas De acá Buena, 150 A pesar de que ya las, te las tenemos todas pues bueno. Ya, que chucha acá weón. Ya vamos a partir por este lado. A ver acá, no hay nada. Corazoncito. El ese weón. Me huele de puta. Me volía a trampa la wea Ah, ni un brillo. Entonces por acá arriba la weá. A ver. Esta weá para a los cuatro al mismo tiempo ahí. Ya, por acá. La pelea, pues weón, ¿qué tanto te arrancáis? a ver, esta No, no ataca. Yo no las puedo levantar, a ver. Ah, bueno, las puedo mover. De un brillo. Ah, a ver. Se abre algo allá arriba, weón. Puta, parece que la cagué, weón. A ver. Ya, fila, al menos parece que no necesito colocarla en el otro lado. O oh, sí, weón. Puta, la cagué, parece. Ya, fila. Ya. Corazones, weón. Puta que la cagué. Quémense. Qué onda ese mono, weón. Como un Zora, weón. Por favor, ayúdenme, weón. Ya, ayúdenme. Yo tengo que salir dando cuevas del castillo, no sé, weón. Me fue capturado. Somos dos. Bueno, no sé, hay que ayudarla. Vamos. Vamos a llegar con nosotros. Esa guaya arriba me, me tiene cachudo, weón. Esa guaya que está allá arriba, ¿qué onda, weón? A ver, espérate. Ah, ahí está por. Este mono. Ahí está, ahí me siguió. Bueno, será, pues, weón, no sé qué onda, weón. Y acá no hay nada... A ver... No pasa nada, pues vámonos Ya, no hay ni un switch, ni una cuestión, weón, nada Acá arriba... Dos corazones ¡Ah, aprieta cueva! Puta, me huele la trampa, ya si lo vamos... ¡Uh! Ese se aguanta con un martillo arriba, man. Ah, quémense uh. Posición de pelea. No, esa no es. Esa. El otro guan se escapa ahí arriba, man. Bueno, voy a tener que empujar esto, man. vamos. Ahí se nos abrió una puerta Ya, esas weas me tinca cancel down, ¿no? Sí, efectivamente eran down. Bomba, mueven. Ya yo soy feliz con mi lanzallama, así que vámonos ¿no? Puta, la wea se tendrá que correr o no A ver, o levantar no, tampoco Tendríamos... Ah, no, acá al lado hay una weá para pa poner bomba A ver, pero no se le tendrá que poner un De repente poner bueno, un ¿Cómo se llama? No, no, es definitivamente con la bomba Y al lado hay uno yo Con este Vamos a colocar la bomba acá al lado para poder explotar wea. Aquí ¿Ah? Vamos, ahí está el amigo pues weón bueno. Chucha que soy pajarón weón, bueno, me fui muy allá Voy a explotar Y ahí que onda weón bueno? Oh qué día tan feliz, gracias weón bueno, Ahora ya ha sido el final de no sé qué onda, yo puedo regresar a mi verdadera forma Por favor tómame la barrera que está bloqueando el camino ¿no? Y verás lo mejor de que tú hayas en tu viaje Llévame a la barrera que está en el camino. Debe ser esa agua eléctrica, pues, Vamos. Hmm. A ver. No, no quiero bombas. Quiero mi fire rod. Me gusta el fire rod. Como un lanzallamas. Pero esa weá me da miedo. Voy a necesitar un poco de energía, cuando entré Ya, filo Ya. ¿Qué onda, weón? Ah, el mono como que se va a fusionar, sí. Yo pienso que tú, no sé, algo, tienes que reclamar la verdadera forma de la gran hada, una nuevamente. nuevamente. Gracias y muchas gracias, weón, a todos, no sé. La salvamos, pues vale la pena. Ah, weón, a pelear, weón. Oh, oh. Los soldados han salido noticias de ustedes, hay que tener cuidado de ellos. Ya ahí la fantasmita o la madrina de algo está haciéndose. Sí. Lo hizo cagar, weón. Bueno. Buena. Muy bien. Esta es una barrera mágica. Ya que está obstruyendo su camino, bueno, tengan cuidado. ¿Ya? Ustedes van a ser mi amigo y tienen que ir los cuatro viajeros Voy a recordar sus caras, no sé qué onda En sus viajes, weón, y va a ser una tradición de joven noble, caballero de rescatar a damiselas en peligro Y para salir de aquí, las la doncellas, weón, dependen de su mano, tengan cuidado No sé, eso es como mi super inglés Veamos qué pasa, weón bueno, bueno, y qué pasó con esa weón que estaba acá, weón Sigue cerrado. ¿Qué será esa weá, weón? Bueno, si alguien me puede explicar qué es eso en el futuro, yo feliz. Sí, porque ahí uno lo pone, weón. ¿Y qué pasa si me pongo aquí? Nada, ah, weón. Qué rara esa weá, weón. No sé lo que es. Vamos. Ya sigamos avanzando nomás. Ya, más monos para pelear Tenés cuidado con esas estatas Oh, le dieron los 5 minutos, weón. Ya, ya hay un paso ahí su secreto Otro más Y acá Ya, vamos a ir a la derecha primero, a ver qué onda Ya, para acá, para acá arriba muere, o esa bueno, no te da nada bueno excelente, bueno en realidad ya no necesitamos porque necesitamos con los 2000 o no, sí ya, tiramos ese ya perfecto, vamos a tener que hacer lo mismo al otro lado entonces Uy. vamos rápidamente para acá muere Corremos esto. No, a ser para acá para arriba. La gemita verde. No sé, no sé que no nos servirá que después sigamos haciendo más, más puntaje con las gemas. total ya tenemos los 2000. Ya, llegamos acá. De ahí se desaparecieron todas, bueno. Perfecto. Sin embargo, güey, sigo cacho con esa weá de... ahora puedo pasar por allá, pero... puta sorry, que insiste, pero ¿qué es ¿Y por qué eso no así? Como tú... Que hay gato encerrado con bueno, esa weá, weón ¿no? A lo mejor tengo que poner esta otra, wey, no esa allá A ver... Ahí se esa weá, ¿y qué onda, weón? Si la saco, esto cierra, porque si la pongo, se abre Y acá adentro no, no había ningún pasadizo, ni una cuestión, weón. a ver esa weá. Nada, weón, ni una weá. no, aquí es donde encontramos al Zora Ya, filo con esa cuestión, weón. me rinda Avancemos, vamos, chavo, nomás con esa weá. a lo mejor en el futuro, weón. se da para algo, weón. A ver, y si De aquí hay una trampa, ¿no? Y había un cañón. A ver. ¡Ah! Ahí está la weá, pues. A ver. A ver. Si me tiro en diagonal. Ah, no, no sube, weón. Pensé. Puta, pensé que era algo así, weón. Era a salir de la duda ¿Cachai? Y, y hace como un sonido Ya, bueno, ya Vámonos no weón, para no hacerla tan larga ya, ya que tenemos todo abierto acá Bueno, por cualquiera de los dos pasadizos nos sirve seguir avanzando Vamos a ver qué onda Ya, acá arriba debería ser la moya Ya, para acá, nada, nada Puta los monos puñados posición de pelea, no Pegar con todo no lo me weón. Bueno, hasta que me pegue un weón. Buen. Bueno, ni un regalito, ni un premio, no? nada. Ni un pasadizo secreto por acá para ir a cachar esa weá. Nada. Y acá. Hearts. Ya, más weá y más weá. O Esa weá se movió. Esta otra también debería moverse, ¿no? Muere. Ya. Secretos. Un paso por acá. Diamantes. Qué buena weon, que buen juego weon <risa> Van vibrando con la wea juega Ya nos bueno, vamos a volver y esa caja de allá parece que de allá arriba nos tenemos que tirar Ya aquí no hay nada Cofre Bueno esto para los pollos que a lo mejor no llegan con todas las, las gemas Pero Entonces te ayuda a llegar como la, con, con todos lo, los diamantes al final po weón. ¿Cachai? Como dice ya este weón está llegando a ah, un contenedor. Es malo. Ya, pues, tendrá que ser como el link to the basket, weón. Tampoco es para acá, la weón. Eh. Ahí la movía. Mover el trono. Ya, a ver que elegir un cañón acá. Ups. Ya, muy bien Vamos Puta la wea Vamos a tener que rodar Para allá Uh, ahí salimos Bueno, y para agarrar ese cofre que está allá, que no sé qué wea hacer vamos a ir a cachar Está bien, por otro corazón más Además que ahora de ir el jefe, pues bueno, si vamos a salvar a la doncella Ya vámonos Está bueno el cambio, nos vamos a subir por acá ahora bueno. A ver qué onda Nada, no, ni un brillo Nada no. Buena Vamos a cachar El boss Buena animación del boss. A ver qué weá Qué weón, no hay que pegarle a esa weá. Oh, se me fue. Oh, ya. Vamos a jugar ping pong con el weón. Uh, ah. Toma, ya weón. Uh. Es que con tono, no? Uh... No. Ah. Ah. Toma. Toma. Buena. Toma, weón. Muere, muere, muere. Muy bien, muy bien. Oh, me la comí toda. Kitty Chris, imbécil. Kitty Chris. Eh. Vamos, bien, toma, maldito, cagó la wea, buena, muy bien. yo fui. Tú eres increíble, you're awesome. A ver, veamos el fondo, hermoso el fondo, la pirámide, va a ser una pirámide azteca la weá Ahí no hay nada más. Y ahora se entra ahí, po Oye, vamos a cachar que esa weá, lo mejor, weón, está abierta, po Vamos a cachar Vamos a cachar, vamos Sí, mirar nomás De repente esa weá está abierta, po weón. A ver Si no, la pasamos de una, po Que esa weá me... que quede cacho con esa weá al principio, po weón. A ver, acá era la weá, a ver ¿Cachai ese sonido, weón? Puta Ya... A ver, esto... ¿Y qué será esa weón, weón? No cacho No hay nada, weón Ya, filo, vámonos nomás Bueno, no logramos cachar que era eso, a lo mejor lo voy a investigar, weón, bueno, después Y... Y lo vemos. se los cuento en el otro episodio, porque yo cacho que hasta aquí no vamos a llegar, pues, weón, bueno, ya... Hay mucho video game por el día de hoy, weón bueno. ¿Sí no? Vamos a cachar como es la secuencia cuando uno lo pasa Nos vamos ahora Cada mono tiene como diferente voz Mira que volvió la música bueno, aquí ya llega la. Estamos rajado, po weón. Bueno. El weón buen pro, weón. Bueno. Vamos. Oh. Ahí volvió la música. Me tuviera que enfrentar al weón de nuevo. ¿eh? No, ahí está abierto. Vámonos. Bueno, al final no subimos que era eso, pero bien. Ay, ahí está la princesa, po weón. Bueno. Buena. Ya. Listo. Oh, Lo dimos vuelta <risa> Recién llevamos una princesa salvada de las puta, de las 7 weon O sea de las 6 en realidad pero más la celda weón Son 7 Where am I? La típica del Silent Hill weón Ya la oscuridad se está yendo y no sé qué onda yo tengo Link, ¿qué ha pasado? Eres tú Oh las cuatro espadas ya Y la espada mística Mati está libre, yo. una vez más, ¿cierto? Tú has tomado el manto de... de... un buen muy bravo, no sé Pero la determinación de no sé qué onda, tú eres muy cool Y un gran héroe, oh, oh Ya, el darchado, weón, bueno, ha sido capturado y no sé qué onda, weón. Bueno. Salva a la princesa, por favor, y a la otra doncella Super Inglés 2.0. Bueno, nada, como se rompe el cristal. Eh? Ya, y ahora, ¿quién se la come? El de azul, pues? <ríe> el viaje ha sido una protección, weón, que ha llamado al. Ya tenéis que ir al, al Templo del Este Y hay otra, hay otra mina que está ahí atrapada, otra doncella Y transformada en, no sé Ah, yo me, voy a, yo me voy a transformar en su guía Vamos, síganme Ah, muy bien, ahora va a ser la guía Ya, y ahí tenemos nuestra primera Doncella, weón bueno. Y la a deberíamos pasar. Oh, muchas Aas Madrinas. Bien. Ya, y ahora, a ver qué pasa. Nivel 1 la pasamos. Nivel 2, este de Irula. Ya, ahí nos no llegó la madrina, weón, salvar, si sí, vamos a salvar Ya, no vamos a ir a salvado completado ¿Queréis continuar jugando? No, bueno, no quiero seguir jugando, vamos a llegar hasta acá nomás Y bueno, ese fue el primer episodio de Leyenda de Zelda Forest War. ¿Mm? Ya en otro episodio vamos a, a seguir jugando con, con, con el segundo level, ya ya pues entonces hasta aquí no los dejo. No se pierdan el próximo capítulo donde vamos a seguir con la, la aventura de este, de este video game del 2004. Po, ¿Mm? Y obviamente vamos a estar hablando de, de otros jueguitos más, más retro que son los que me gustan. Esta wea también es buena. Po, sí, no es malo de repente hablar de, de los pollos de los 90 y los del 2000. Weán. Ya pues nos estamos viendo entonces y denle like a la weá. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.